Y Juan Carlos de Brasi eh, solo los voy a presentar como como dos autores muy queridos aparte, podría presentarlos como, como amigos pero en esta circunstancia prefiero presentarlos como autores queridos a decir eh, eh, haberlos conocido primero como autores a ver, disfrutado de la escritura y disfrutar de, también disfrutado del tiempo eh, compartido en esta Argentina. Que es un, un gusto haber vivido los mismos años que escribían Eduardo y Juan Carlos tan cercanos. Eh, la idea sería, que, según lo que hablamos, es que cada uno de ellos va a leer algunas notas o a hacer algunos comentarios y después... Este, Quizá haríamos un diálogo aquí en la mesa sobre esas ideas, sobre todo entre Juan Carlos y Eduardo. Y bueno, vamos a vemos cómo, cómo va. No sé lo que sale. Ah, está bien. Bueno, buenas tardes. decía, el agradecido somos nosotros. Él no sabía lo que decía, pero es una buena manera de empezar ese deslizamiento del sujeto, gramatical, es una buena manera de empezar a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy. Muchas veces, aunque yo digo que estoy agradecido a, al autor, vamos a ver si hay un autor que me haya invitado a presentar esto muchas veces le pasa a uno que te invitan a presentar un libro y uno encuentra dentro de ese libro otra cosa y entonces dice bueno me invitaron a presentar dos libros en uno esta vez me invitaron a presentar un libro en dos un libro que es un ensayo es plenamente un ensayo en la mejor tradición argentina del ensayo que es esa que asume el riesgo de preguntarse a sí mismo un montón de cosas y donde todas sus dudas sean simultáneamente afirmaciones y viceversa. O sea, no, no sea exacto decir que este libro 2 sea un ensayo, más bien uno podría decir que es un tubo de ensayo, para hacer una cantidad de experimentos, efectivamente, con los conceptos y con la lengua misma. Y es un tubo de ensayo engañoso. Y eso es un elogio para el ensayo. Es un libro que produce una primera impresión de, eh, yo un poco en broma, un poco en serio, en un correo le decía a Marcelo, una primera impresión de dispersión rizomática como se dice un poco solemnemente pero en verdad no es así no es cierto hay una gran concentración temática en este libro solamente que con muchas puertas de entrada donde cada entrada abre nuevas puertas a veces, ventanas, ocasionalmente apenas rendijas u ojos de cerradura para espiar. Efectivamente, el yo no es dueño en su propia casa. Se puede leer en alguna página de este libro. Pero es un libro que tiene, es, es unos libros que tiene una organización muy precisa y muy diferenciada. Hay un primer tomo, no estoy inventando, dice uno, sujeto fabulado uno. Hay un primer tomo que se llama Notas, que va a ser subtítulo y que tiene una estructura, como si dijéramos, en cascada, incluso por momentos en catarata. Fragmentos epigramáticos, reflexiones, citas, remisiones a otros textos en varios géneros, hipótesis de trabajo y trabajo sobre esas hipótesis, etc es decir, es un verdaderamente un conjunto de notas lo cual no quiere decir de borradores sino de algo así como breves ensayos cada uno de ellos en el sentido literal que en algún lado dice Roland Barthes cuando dice que si uno está leyendo o está escribiendo o está pensando fuertemente en algo o está concentrado en algo y de pronto levanta la cabeza en alguna clase de soñación que ese algo le ha provocado y después toma notas sobre eh, eso que le produjo cuando levantó la cabeza, eso es un azar el tomo 1 tiene una bibliografía al final de, del volumen pero desde luego no tiene un índice no podría tenerlo porque no está dividido tradicionalmente en partes o capítulos y no podría estarlo justamente por ese precipitado de las así llamadas notas que impediría ninguna clase de discontinuidad interna el tomo 2 se llama figuras eso sí, tiene índice tiene capítulos, tiene números de capítulos si bien los títulos del índice van con minúsculas y los eh, títulos de encabezado de las páginas correspondientes a los capítulos también van con minúsculas, pero en bastardillas. Y los títulos internos de cada uno de los capítulos van todos con mayúsculas. Y esto es una... Vacilación tipográfica que por supuesto no es atribuible a ningún error editorial, sino que parece constituir en sí mismo una suerte de escritura teórica, no digo una teoría, una suerte de escritura teórica sobre algo que tiene un lugar en el libro que se llama si puedo pronunciarlo la indecidibilidad a lo mejor después podemos volver sobre eso y en este segundo tomo de la catarata esa que yo señalaba para el primero pasamos si puedo seguir haciendo metáforas geográficas al archipiélago la mayoría de los capítulos aborda a un autor a veces más de uno pero siempre eh, articulándose fuertemente sobre el eje de algún autor Roberto Ad, Borges, Puig Perlonger, Kafka, Joyce, Blanchot, Camus y digo que es un archipiélago porque las islas hacen conjunto hacen a una forma me hizo acordar el título figuras a una eh, algo que dice creo en un texto sobre Dante Auerbach Eric Auerbach que tiene una pequeña teoría sobre el concepto de figura sobre la categoría de figura como algo así como una formación plástica que condensa una cantidad de ideas en esto que no queda más remedio que ser redundante y llamar entonces figura porque es esa formación plástica y esa condensación. Y la idea de archipiélago también tiene que ver con que los dos tomos pero sobre todo el segundo está lleno de citas a veces largas de fragmentos de ensayos y de novelas de poesías y entonces produce la sensación de una suerte de rompecabezas de agenidades que el libro compone con las propiedades que el propio texto genera. ¿Y cuáles son esas propiedades? Porque pues, hay un ratito que estoy hablando y todavía no dije cuál es el tema del libro, de qué habla este libro. Aunque si sí dije que había mucha concentración temática, entonces, con todo derecho cualquiera podría preguntarme, bueno, pero ¿de qué cuál es ese tema? ¿De qué habla el libro? Ustedes habrán observado que eh, vengo haciendo un esfuerzo importante por no decir quién escribió este libro. Ustedes me dirán, bueno. Sí, ya lo sabemos ¿qué estamos haciendo acá? toda, toda esta multitud de gente ya o sea, sabemos quién es, quién es no estén tan seguros ¿eh? porque el tema uno de los temas centrales precisamente tiene que ver con la cuestión de cómo se escribe un texto y cómo eso que se escribe produce por ahora lo digo así la ficción que llamamos sujeto escribiente pero caramba me dirán ustedes por lo menos los que ya hayan al menos ojeado el libro y además lo acabo de decir yo mismo el libro está lleno de nombres de autores y acaso no hay un nombre de autor estampado en la mismísima tapa del libro, en las dos tapas para formar Sí, pero justamente un nombre de autor no es lo mismo que un sujeto. Un nombre de autor puede ser, entre muchas cosas, la excusa o el pretexto, en el sentido literal, para que un texto se escriba. Me permito parafrasear una frase de Lacan, si es que yo la recuerdo bien, para decir que si alguien escribe un libro y cree que lo escribió otro, francamente está un poco tocado. Pero si alguien escribe un libro y cree que lo escribió él, está completamente loco. De remate. Entonces, un tema central en este libro eh, consiste en preguntarse cómo andar por el mundo hablando, diciendo y escribiendo cosas sin volverse completamente loco. Y eso lleva a la pregunta por el sujeto. Gran pregunta del psicoanálisis, por supuesto. Y, claro, el nombre de autor que aparece estampado en la, en la tapa de este libro no puede sino levantar la sospecha de que va a haber algo de psicoanálisis en el libro pero no de ninguna manera de eso que se suele llamar un poco derogativamente psicoanálisis aplicado o cosas por el estilo, sino de una escritura que se piensa a sí misma, la escritura digo, no el nombre de autor, eh, como parte de una práctica. de la cual a lo mejor también ellos los que saben de eso tienen ganas de hablar después y yo decía que hay una cantidad de afirmaciones en el texto que se escriben y se inscriben como duda y eso también es un tema muy central aparece por todas partes dicho de muy diversas maneras yo elegí una que encontré ya bastante avanzada la lectura del segundo tomo que es una pregunta que dice así la meta de este libro es poner en cuestión la idea del sujeto o partir de esa fábula hasta alcanzar un punto en que ya no sea posible el regreso. Me gustaría llamar la atención sobre un par de cuestiones en esta pregunta. En primer lugar está la palabra meta, la idea, el concepto de meta. Claro que está en esa pregunta, después que hemos leído un par de breves citas de Kafka, que yo voy a citar de corrido, como si fuera la misma, y que dice lo siguiente, a partir de un determinado punto ya no es posible el regreso. Es menester alcanzar ese punto. Hay una meta y ningún camino. Aquello que llamamos camino es tan solo duda. No necesito abundar sobre el efecto de la pregunta después de haber leído esas frases de Kafka. Lo segundo sobre lo que me gustaría detenerme es que la famosa pregunta no dice y que yo recuerde salvo que haya leído muy mal el libro en ningún lado lo dice taxativamente no dice por ejemplo el sujeto no existe o olvidémonos del sujeto o el sujeto es una mentira dice partamos de esa idea y vayamos abandonándola en ese camino de la duda. Y dice algo más fuerte, porque dice, partamos de esa idea, ¿y cuál es la idea de la cual habría que partir? De la del sujeto como fórmula. No dice, partamos de la hipótesis del sujeto, a ver qué pasa no dice ni siquiera partamos del sujeto como mito, ahí el texto quizás se hubiera metido eh, en, por otros rumbos, dice partamos de la idea del sujeto como fábula, como fábula de quién, de La Fontaine, de Perrot, de Samañego, De esos parecería también nombres de autor que son ellos mismos pretextos para que hablen otros, animales por ejemplo, en las fábulas, en pantillas. Entonces uno tiene derecho a hacerse otra pregunta. ¿Es que la verdad del sujeto tiene estructura de fábula? ya que hablamos hoy de ficciones. Es por eso, según se dice en uno de los capítulos, que dice, que le dijo Pilia, que dijo Pilia, que dijo Pil, que será por eso digo, porque la verdad el sujeto tiene estructura de fábula que el psicoanálisis tiene estructura de folletín será porque está siempre dándole vueltas a los capítulos inacabables de la fábula fallida que nos inventamos para poder decir yo y claro que no, no es eh, solamente el psicoanálisis aunque hay una escritura a la que casi está eh, demandando el psicoanálisis que lo favorece pero yo encontré inmediatamente de terminar de leer el libro que estamos presentando una frase de Sartre que dice a nadie le está permitido decir estas sencillas palabras, yo soy yo. Solo los más libres pueden animarse a decir yo existo y eso ya es demasiado. Pero otra vez, el tomo 2, decíamos, está lleno de nombres de autor. Con ellos se tejen fábulas interpretativas, que sirven para preguntarse qué clase de textos producen cuáles nombres de autor, cómo, con qué efectos. Me interesaría, si después en el curso de la conversación podemos hacerlo, tenemos tiempo, detenerme en dos de ellos, que son los de Manuel Puig y Néstor Perlón. No, no voy a abundar ahora en qué se dice en el texto sobre estos nombres de autor, leanlo, pero hay un movimiento muy particular que se produce ahí. Alrededor del nombre de autor Puig, entre muchas otras cosas, aparece una posibilidad que quien les habla no me animo a decirlo yo que no se me había ocurrido que alrededor de ese nombre de autor Puig, se pudiera pensar una relación entre el capitalismo y el psicoanálisis es decir algo que tiene que ver con este problema del sujeto como un problema fabuloso en el sentido de fábula de la modernidad y alrededor del nombre de autor parlonger aparece como si dijéramos un universo de márgenes de ruinas degradadas Nada menos que asociadas al nombre de Evita o de Eva, porque se señala en el texto que Perlonga nunca dice Evita, y donde ese personaje adquiere un tinte casi me atrevería a decir pasoliniano, y entonces uno le gustaría pensar alguna clase de puente entre el nombre de autor Puig y el nombre de autor Perlonger que además en la disposición espacial del libro están en continuidad le gustaría digo a lo mejor alguna vez uno lo hace y sería también partir de la fábula del sujeto en ese puente se pone en acto la fábula del sujeto muy frontalmente también entre otras cosas aparentemente para decir que tal vez en su propia degradación de fábula del sujeto está su fortaleza y me parece que también en eso está la, la fortaleza de este libro, que no es, como se decía en una época, un proceso sin sujeto, sino en todo caso es un proceso fabulador, también fabuloso, a la fábula, proceso adiu, la fábula del sujeto. Gracias. está jugando y constantemente transcurriendo en, en ambos textos que en realidad no lo veo como uno y dos también la, la sucesión numerativa hace que se rompa lo que para mí son estos textos porque son dos que es uno y uno que es dos es decir, es un pliegue esto. Realmente lo, el abuso del término pliegue aquí es el uso transcurrente de lo que es un pliegue. ¿Por qué digo uno que son dos? Porque creo que cuando marca eh, notas, creo que es notas, no, es figuras, que Lacan este, hace esa prosopopeya, yo la verdad hablo, ¿no? realmente está puesta y esquivada inmediatamente, porque se pasa a la más bella prosopopeya, que es que después este término es muy interesante, se pasa a la más regia prosopopeya o la más bella que es el comienzo del antiedipo de Luis Iguatari. ello habla, ello, es decir está inarticulado no tiene el artículo, tiene las lenguas flexionales, las lenguas romances que en general manejamos entonces este, es muy interesante es muy interesante que ello hable, ello caga, ello, ello, ello ¿Por qué? Porque realmente no está siendo una prosopopeya cualquiera, está siendo una prosopopeya en el lugar de lo neutro, en el ello. Se ha pensado mucho en lo inconsciente,